Sapépan Jesús oxipa umonește hina wokinitas y tenconmar ten Tiberias. Juanikino panok. Onpas no katkan Simón Pedro, Tomás naki no Natanael no y puiá de Galilea. Juanico Sebedeo Sevedeo. Juano come Jesús. Simón Pedro hokimilui Kimilui. Manío man pescados temo Y es Juan te es Juan Luis O ya que Juan Olego que barca, pero no en Yual, amo Tlen Y cuando talish n'estalla, Jesús somonesti con mar, pero ni trasalos cawan, amo Matías trae en Jesús. Jesús okimilui. No traso hikniwan. Ya muy yo nankon así que Y es Juan Oknankilishke. Amo. Y cuá Jesús okimilui. Y es cuando no se ha o que no o que no o que no se ha hecho o que o o o o Noxikiitas si a los cahuas o galasques y tichimbarca o cualti lantasques en peces, pues han huesca o catca y ten con mar, sanque sé cientos metros. Y joacotimoques y tichimbarca o quitake tlischosli Juan y pantlischosli pescados Juan pan. Jesús Okimilui. Y con gualeca cansiki en pescados ten ya qui no nan coalquisti Simón Pedro tlesco y o anoctilan red hasta y ten con atl. Tento que casi siento, o me puebla Juan más te aclame y pese su exgüiente. Juan más que hasta os con mi que enreda mozayán. Jesús o que me lue. Chuíki na amo mi chewaya que está nis. Aquí en toa y es Juan interco sin. Jesús o motoki, Juan o quián impan, Juan o quién más mácti, Juan pescado. Y caninja niña y que Jesús o Munechti y Nauak ni Tlasalos Kawan, sa tepa ni cuaqui yanquicayo litich miquilistli. Jesús octastanin Simón Pedro. Simón Pedro, y coneguin jonás, it nechon tlasoctla o cachiwana municancate. Pedro jocnanquili. Qué más no te cotsen, toazit combate Jesús oquilui. Es que no colelo Juan. Jesús y copa o Simón y coneuinjonás, y tnechon Pedro jocnanquili. ¿Qué más no te haces tu Jesús oquilui. No no, no ¿Sen no y si pía no Jesús y quiespa o Simón y coneuinjonás, y tnechoniki. Pedro jotlaokos, nik Jesús o ya y quiespa, y tnechoniki, no te corten, tú haces tu noche, tu mate ni kimitzon niqui. Jesús o okay, kilui, es Tlamilao noche kawan, tlamilau kaié kimitzon iluia, o tomotla telpokat... ken taya pero hijo a cotoniski ton te tachin, o anoxe o mitzon wíkas campa tu toyas. Jesús os conoció, Juan os Pedro, Kenis mi ni o Miquisquia, Juan y Canimiquiles y dios. Juan y Cuacocla mi o que Y Pedro, o que Taknikin Cuitlapán o ya ya ni Cuitlasalos, Jesús na Jesús sí meo ya, en paz Cuatlakual, o mo hinao Jesús, Juan Cuitlaslani, no te Aki Pedro, Jesús. No te coce, hoquitak, hoquitak, hoquitak, hoquitak, hoquitak, Jesús tuatzin hoquitak, hoquitak, hoquitak, hoquitak, hoquitak, hasta hoquitak, Pero Jesús hoquitak, hoquitak, hoquitak, hoquitak, tla tla nehin nikis may asta ikuak nehingual mo tlen motiki yeh nini tla saloh kao jesus na kinikte matiltiat tleno motchi u anokihcuilo no chini u anitmati niktlenikte ismatiltiat mi ketchi walisten tleno jesus tla o miscuilo se tlen huatsin o kichin in yolwe namatlah kuilo आमो आकिस की आहिते चिंदलाल तिक पक्तले आमेन